La escucha activa es la habilidad de escuchar los pensamientos, ideas, prejuicios, sentimientos, frustraciones o conflictos internos que subyacen a lo que se expresa de forma verbal. Cuando dialogamos con alguien no se trata solo de oír a la otra persona, sino de comprender todo lo que nos está diciendo. Hay una serie de señales verbales y no verbales que indican cuando una escucha es activa. Las señales verbales son las siguientes. Tener en cuenta el tono de voz de la persona interlocutora. Emitir refuerzo a través de frases, sonidos y o de palabras. Parafrasear, expresar con las propias palabras lo que ha dicho, pero no hay que interrumpir o terminar su frase. Resumir lo que acaba de decir. En ese momento se puede reconducir la conversación si fuera necesario. Hacer preguntas para mostrar atención e interés. Dar respuestas cuando sea necesario, pero que no resulten cortantes. No dar consejos, no imponer una opinión. Dejar pequeñas pausas de silencio para que el interlocutor tenga tiempo de pensar lo que quiere decir. No meterse en la conversación y evitar relacionar lo que dice con algo que ha pasado en nuestra vida. Y no realizar cambios bruscos de tema. Las señales no verbales son las siguientes. El contacto visual es fundamental. Es una muestra de atención, cercanía y, sobre todo, de respeto. Pero hay que buscar un equilibrio. Si miramos todo el tiempo, estamos intimidando. Y si lo hacemos poco, damos muestras de desinterés. Mantener la mirada durante el 70% del tiempo parece lo adecuado. Expresión sonriente y comprensiva, como muestra de que la información es bien acogida y hay conexión. Postura corporal receptiva. Lo adecuado es estar erguidos e inclinados ligeramente hacia adelante o hacia los lados para romper la rigidez. Asentimiento con la cabeza para acompasar la conversación. Mimetismo gestual, que es semejante al rapor. Si nos cuentan una preocupación, lógicamente nuestros gestos tienen que estar en consonancia. No distraerse con elementos del entorno. Eliminar los ruidos mentales, es decir, las preocupaciones personales o laborales que tenemos en nuestra cabeza. Y no partir de etiquetas ni prejuzgar. Si existen, será el filtro por el que pase la escucha, por lo tanto esta va a estar distorsionada. La forma más fácil de identificar si hay escucha activa es fijarte en si lo hacen contigo.